La crisis sanitaria producida por el COVID-19 y las medidas para su contención tuvieron un fuerte impacto no solamente en el sector médico, también generó diversos problemas ambientales debido a la gran cantidad de desechos médicos y plásticos producidos. Desde una perspectiva económica, el impacto relacionado con la pandemia generó una disminución en la capacidad de producción industrial, que también generó problemas en la distribución de alimentos y suministros médicos además del impacto financiero en los mercados y empresas que esto conlleva. La optimización matemática permite encontrar la mejor vía para abordar diversos problemas. Esto es posible con el desarrollo de modelos matemáticos que describan las diferentes problemáticas generadas por la pandemia, por lo que esta herramienta puede ayudar en gran medida a preservar la calidad de vida. Por ejemplo, se han desarrollado modelos de optimización capaces de llevar a cabo la planeación de campañas de inmunización basada en la priorización de cierta población con el fin de disminuir la tasa de contagios de la mejor forma posible. Este modelo clasifica a la población según su edad, estado de salud, entre otros parámetros relevantes. Por otro lado, el nexo agua-energía-alimentos, un tema destacado de investigación, explora las distintas interacciones y sinergias entre los distintos recursos disponibles, tal como la producción de energía que depende muchas veces del agua, misma que resulta necesaria para la producción y extracción de combustibles así como también para la producción de alimentos. Desde una perspectiva diferente, la energía es esencial para el procesado y almacenamiento de alimentos, mientras que, de los alimentos y sus residuos, es posible obtener energía mediante la producción de biocombustibles. En los últimos años, debido al COVID-19, se ha incrementado la producción de residuos urbanos, principalmente de residuos médicos, lo cual generó un gran problema ambiental donde gracias a la implementación de estrategias de optimización se ha demostrado que es posible implementar los residuos médicos a las estrategias del nexo agua-energía-alimentos, aprovechando esta nueva fuente de residuos en la producción de electricidad y calor. Te invitamos a consultar el texto completo en el link en la descripción.